Oh, hola, hermano. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Alejandro Torres. Alejandro. Sí. Oye, Alejandro, ¿y cuántos años tienes? Tengo 18 años. Ah, ya. Sí. Oye, Alejandro, a ver, hermano. Si tienes una historia buena que contar, ahora es tu momento. Ok, bueno. Mi historia es que vine a conocer Montañita con medio de un amigo que... Es turista y hizo, hizo que yo también conozco a este hermoso lugar. No tan no cargado de naturaleza y bienestar. Entonces, vine a conocer Montañita y, y aquí... ¿Ya comienzo no? Ya, bueno, entonces llegué aquí a Montañita por medio de un amigo de un amigo que él es mucho mayor que los, mi otro amigo ¿no? entonces él es maestro él, él hace tablas de surf y repara tablas y toda clase de calidad de madera toda clase de tablas sea piebo balsa sea swingboard cualquier cosa entonces vivo ahí donde él está es una pues, es una persona con pues, una alma muy hermosa ¿eh? y como es un gran maestro, también es un gran maestro en el sur y gracias a él he cogido un nivel inigualable en el agua, así como también en reparaciones. Me ha enseñado mucho en reparar tablas y así mismo en, en el mar. Entonces agradezco mucho a las personajes de Montañita por tener un lugar muy hermoso, lleno de tanta naturaleza y mucho más amor. Esa es Como amor infinito ¿qué? Qué bendición, hermano Qué bendición Y estoy súper feliz por tu nivel ahora Ahora te voy a hacer unas preguntas Ahora en tu vida ¿Cuál es tu mayor miedo? Porque todos tenemos miedos e inseguridades Pero de todos esos ¿Cuál es el mayor miedo que tienes? Bueno, mi mayor miedo ahora es es... perder, el, o sea, mi mayor miedo es perder mi nivel, el que estoy ahora. Ese claro, Es el perder el, el nivel en surf el, o en reparar tablas? En, en las dos, porque tú sabes cuando tienes algo en las manos no tienes que dejar que se caiga. Sí, entonces he estado también poniéndome a pensar, o sea, a cambiar un poco mi autoestima, mi personalidad, mi forma de hablar y también, también o sea, comprender a las personas que nos vienen, necesitan, ¿no? Porque Montañita aquí es un lugar que hay mucho trabajo y muchas personas vienen a, a, de otros países a buscar trabajo y entonces... Es bueno dar la mano a personas que necesitan, ¿no? Como han hecho conmigo. Conmigo me han dado la mano y nunca me he subido al hombro, ¿no? Bueno, sí. la, siguiente, la siguiente pregunta es ¿cuál ha sido el momento más feliz de tu vida? Ok, el momento más feliz de mi vida ha, ha sido cuando... Cuando me subí primera vez a una tabla Ese es el momento más feliz de mi vida. ¿Cuándo te subiste o cuando te paraste? Ah, cuando me paré <risa> Cuando me paré en una tabla y corrí Me pareció wow. Esto es otro mundo es que... ¿Cuándo fue la primera vez que surfiaste? ¿O que te paraste? Ok. La primera vez que, me, que aprendí a sociar, que me paré en una tabla, fue en Playas de Villa, de Villamil, con un maestro muy legendario aquí en Guayaquil. Eh, perdón, aquí en, en, en esto lo que es Ecuador, ¿no? Eh, es, su nombre es Andrés, eh, eh, es un gringo, ¿no? Que vino y aquí vino muy joven y entonces creció con los cholitos de playas, no como eran antes, en ¿no? los años 80. Y en esos años tú sabes que, que ya no es como ahora, las tablas ya, ya no son más son modernas, ¿no? Oye, hermano, y disculpa, ¿tú de dónde eres? Bueno, yo soy de Machala, la provincia de ah, la... ya. Sí. Ah, ya. Sí, entonces desde allá no sé cómo algo, como que algo me, salaba, me jalaba. Me, creía que era la ciudad de Guayaquil, pero no. De repente comencé a conocer otras cosas, no me vine para acá, primero conocí playas y de ahí me fui como para, a ver, me iba para Salinas y de ahí conocí acá también. Ah Muy ya, sí. entonces tú aprendiste en playa. Apre aprendí en playa. Ah ya, sí. entonces mi siguiente pregunta también es ¿Cuál ha sido el momento más triste de tu vida? Bueno, los momentos más tristes de mi vida fueron cuando Bueno, pues cuando perdí a mi a, a, a ser querido A un tío así ¿Cuál, cuál, ¿Cuál de todos los seres queridos ha sido el que más, más fuerte te golpeó? Pues mi, mi tío. Ah. Sí. Porque... Estabas conectado con él. Un, estaba muy conectado con ellos y... Wow. Me sorprendía lo que enteré, me enteré de ellos que ellos habían fallecido wow. Es como que me bajó de todo trabajó todo, como cuando las torres gemelas chocan con el avión ah fue duro entonces Muy duro. fue hace mucho tiempo o hace poco tiempo fue como hace un año o sea. ah recién Así. Pero te ha te, te superado ya. Sí, ahora he superado bastante. ¿El surf decir, te ha ayudado? Sí. El surf como que cura, bien. ¿no? Sí, te cura y también te llena de energía. Te hace como seguir adelante. Sí, también te, te, te cambia un poco el, la personalidad. Sí. <risa> Para bien. Para bien. Hermano, y por ahora la última pregunta. Gracias como loco por tu tiempo. Es... ¿Qué persona ha sido la persona que más te ha influenciado en tu vida y de qué manera? Bueno, ahora este es el momento en el que yo quisiera eh, agradecer por ese cariño, amor, que mucho menos, oh, perdón, mucho más... Amor infinito, ¿no? como te digo, mucho amor infinito a ti. Bueno, la persona que me ha dado muchas más ganas de seguir más adelante en esta vida, porque sin él no, no hubiera estado aquí como soy ahora. Pero darle gracias a esa persona. Hermano, ¿y quién ha sido la persona que más ha influenciado tu vida y de qué manera? Ok, este este es el momento en, cuando yo quiero darle gracias a esa persona por ese amor y ese cariño, por esa comprensión por lo que tiene hacia mí Su nombre es Víctor García Orlando, Master Shaper de aquí de Montañita Le doy muchas gracias y bueno, entonces le doy gracias a esa persona por ayudarme mucho y a ver, más la vida ¿no? Y ahora que estamos juntos así como un padre hacia un hijo, no le doy gracias y gracias a él estoy haciendo también mi marca de tablas de surf y todo eso. ¿Ya tienes el nombre de la marca? Sí. ¿Cómo se llama? A.T. ¡Belleza! Vale.